Hermosa blusita para tu niña, muy fácil de confeccionar, con un detalle de una fresa en el costado. Las medidas se muestran en el patrón. Cortamos previamente la tela, un rectángulo, las medidas están en el patrón y este de la blusita. Pasamos costura en esta parte, todo alrededor, derecho con derecho. Y pasamos costura. Todo alrededor igual la franja, posemos de lado y lado y el orillo pasamos overlock listo, estas son los tirantes la medida de los tirantes es de 3 centímetros 5 centímetros y 57 de largo doblamos de esta manera para pasar costura lista ya tenemos los tubos tirantes Ahora vamos a doble, cortar por la mitad, doblamos y cortamos. Listo. Ya le pasamos a verlo todo alrededor, buscamos el orillo, le dejamos la parte de trasera. Y en esta parte vamos a colocar los tirantes de esta manera. Pasamos costura todo alrededor y la parte delantera también. Ya le pasamos costura si nos queda. Ahora en esta parte le vamos a colocar un pequeño, una pequeña elástica. Pasamos costura sin pisar. centímetros de largo pasamos costura para sellar la elástica y la colocamos de esta manera todo alrededor sin pisar la elástica ya está lista muy hermosa y fácil de realizar ahora en esta parte así nos queda Hacemos unos pequeños lazos a los tirantes, también de este lado dos lacitos. Ahora vamos a empezar a confeccionar el pequeño. Detalle que le vamos a colocar a esta linda blusita Esta lo colocamos en la parte trasera Ya está lista esta hermosa blusita y le vamos a hacer un ruedo Fíjense bien cómo vamos a cortar, pegar la fresita Aquí se muestran los materiales Buscamos la pega y la pegamos a la tela Anchamos y nos queda de esta manera.